no sé cómo le va a caer esto, quizás no le guste mucho que lo diga, pero desde que yo era chiquitito lo veía, ¿sí? lo admiraba y decía algún día cuando sea grande quiero ser así como él eh, qué placer realmente es muy emocionante poder recibir hoy aquí en los estudios de Avialala a nuestro queridísimo amigo además admiradísimo artista valiente artista, eh, César Junaro ¿cómo estás hermano querido? oye gringo, qué, qué alegría, día. por fin se nos da por de, fin, de encontrarnos por un ratito fin, sí, y conversar algo gringo mi cariño es enorme hacia ti, te agradezco las palabras, te creo que, que desde chiquita has estado así. Todos tenemos una persona a quien queremos seguir, yo tengo las mías, pero bueno, eh, eh, lo último que me pasa es que veo amigos, los veo desarrollándose bien, avanzando, haciendo cosas y eso me complace mucho. Seguro que sí. Eh, ¿Qué significa vivir sin Jaime? Eh, mucho, porque Jaime ha sido una parte vital en, en la vida de los tres, él ha sido un impulsor mucho de esta unidad, de, de manifestar esta unidad hacia afuera, él fue el gestor por ejemplo del disco que hemos grabado a Trío y allí eh, impulsó tanto Exigió, exigió, de modo que un, un, en un momento Emma decidió producir aquel, aquel disco y nos pusimos a trabajar, de modo que significa mucho porque eh, su ausencia deja un, un hueco en, en nosotros, pero también en una cantidad de personas que lo han querido, que lo han seguido y que sienten su ausencia muy fuertemente, tanto como nosotros. Eh, permanentemente me encuentro con personas que me dicen sentimos mucho la partida de Jaime De modo que si ellos lo sienten nosotros lo hemos sentido mucho más y... Eh... Lo vamos a llevar siempre, ¿no? A eso alude el título que he puesto al disco que vamos a presentar este próximo sábado. Se llama Las canciones viven por siempre y he pensado en que las canciones de Jaime, así como de otros compañeros compositores, son canciones que vuelan y uno nunca sabe hasta dónde van a volar y probablemente ese vuelo es infinito, de modo que... Eh, a eso alude este, este título, y estoy muy contento, realmente muy contento, de haber logrado terminar este disco y presentarlo el sábado en un concierto en el Teatro Municipal. Justamente, estamos viendo ahí imágenes de una presentación que hicieron justamente los tres: eh, es Emma, ¿no es la gran sí. Emma Junaro, que querida amiga y extraordinaria cantante, extraordinaria voz. Eh, una persona, pues, un bombón, yo diría, ¿no? Una maravilla la Emma. Eh, y ahí están los hermanos, ¿no? Eh, justamente César, que hoy nos acompaña, que está al medio con la guitarra, y Jaime, que, bueno, está y no está, digamos, ¿no? Sí. Uno, uno, uno se resiste a decir, se fue, partió, sí. porque ¿cómo, ¿cómo va a partir? Si está ahí metido en todas tus está cosas. Metido ¿no? todo, está ah. metido en todo, está metido en todo. Y yo creo que allí está cantando, reuniendo amigos, eh, eh, te quisiera contar una pequeña, eh, pequeña anécdota, el día del velorio de Jaime Una amiga se me acercó y le dije, bueno mira se ha ido mi compañero de la vida Y me dijo, César no es verdad, nunca se van Y eso es así, siempre están con nosotros, siempre nos están acompañando Y en este caso el día sábado 3, eh, Jaime va a estar cantando con nosotros Definitivamente, como lo hizo esa vez, eh, vamos a recordar un poquitito, ¿sí? Este es el archivo, ponga, ponga archivo, no no me esquine, ponga archivo un poquito, ¿sí? Eh, la imagen de pronto no es la mejor, ¿no es cierto? El video no es de los mejores, pero eh, ¿qué importa la, la, la condición técnica si lo que aquí late es el corazón? ¿no? ¿Lo, lo recordemos es. un poquito, los tres, los Cunaros, escúchenlos. compañeros, quiten el graf, es 3 de septiembre, 3 de septiembre, por favor, mil disculpas, ¿sí? eh, decía, esta escena así tal cual no se va a repetir, eh, pero evidentemente las emociones, las sensaciones, las canciones eh, se van a repetir, no tengo la menor duda, eh, justamente eh, la, la idea hoy es eh, que nos cuentes un poco qué están preparando, entiendo que va a ser una... No va a ser un concierto, va a ser algo mucho más que eso. Músico, canta, y eso mucho, va, sí, va a ser un. Claro, llega el músico, canta, lo de compartir mucho, sí. Esto va a ser. Esto va a ser una, un masaje al corazón. Un desborde de emociones va a ser, porque eh, las canciones que se van a escuchar esa noche. Todas son canciones muy queridas, todas son canciones muy esperadas, de modo que yo creo que va a ser, como lo has dicho, una noche más allá de un concierto, que suele ser bastante frío también, la distancia con el público, en fin, pero eh, va a haber mucha emoción, intentamos transmitir y recibir y el público siempre nos da mucho mucho, de modo que el sábado 3 por la noche vamos a estar compartiendo más que, más que otra cosa otra situación y va a ser muy lindo, yo creo que va a ser muy lindo el programa está integrado eh, por do, tres partes, una, una central bastante corta diría yo pero en la primera parte vamos a presentar las canciones del último disco que llegó a grabar Jaime con Sabia nueva. Qué bueno. es, un, se, se ha, es inédito. Eh, es inédito en este momento, aunque las canciones no son del todo inéditas, pero eh, el disco en sí se ha constituido en un valioso documento porque es lo último que grabó Jaime y luego partió. En la segunda parte va, va, voy a cantar con Emma. este esta parte central es el homenaje que queremos brindar a nuestro hermano y en la tercera parte vamos a mostrar el repertorio épico que digo yo de Sabia Nueva, con las canciones que, que tan, tanto se han difundido y querido. Eh, y esta es la imagen nueva de Sabia Nueva, sin Jaime, que esperamos el público tenga la capacidad de aceptarlo, asimilarlo otra vez. Nos estamos preparando mucho para ello. Seguro. Quiero ser libre contigo. Qué preciosura. Quiero ser libre contigo. Qué lindo. Hermosa. Lo escuchamos. ¿Sí? Yo sé que hay una persona que en este momento, si hubiera escuchado esta canción, se si hubiera emocionado, pero no lo está haciendo porque con él estamos compitiendo ahorita, ¿no? Él está en una radio haciendo su programa, pero me acuerdo, este es mi amigo... Lloraba cuando escuchaba esta canción. Oh, ¿sí? seguro, no sí. te voy a decir quién es, obviamente, aunque ya seguramente muchos se estarán dando cuenta. Eh, entonces, volviendo al programa, ¿quiénes te van a acompañar? Va a estar Emma, obviamente. Está Emma, eh, sí, eh, compartiendo sí, el programa con nosotros. El piano está a cargo de Freddy Mendizaba, capo, conocidísimo. Capo, sí. eh, los instrumentos de piento a cargo de Roberto Morales. Eh, la, el bajo eléctrico lo va a tocar Rodrigo Rojas, la batería está a cargo de Lucho Guillén y Charango y mandolina con eh, René Alinas. Buenísimo. Tengo a mi lado a un cantautor cochabambino muy conocido, Marco Lavallén, que va a tocar la guitarra, va a cantar las segundas voces eh, acompañándome y bueno, yo voy a estar de principio a fin. Haciendo la, la primera voz, haciendo la primera como la hacía voz, Jaime. sí, como la hacía, tratando de hacer lo que hacía Jaime, aunque Jaime es irreemplazable, pero eh, lo vamos a recordar todo el mundo en la banda, todos lo quieren, siempre lo digo, a mí me respetan, pero a Jaime lo han querido. Entonces hay mucha emoción en la preparación, todos han demostrado una muy buena actitud eh, ante la exigencia mía y eh, creo que vamos a salir bien de este concierto con, con todo lo que implica preparar un concierto de este tamaño. Sin duda, no hay duda, eh, aquí yo quiero comentar algo. Y precisamente fue lo que aparentemente sería un error de nuestro equipo, que decíamos 3 y 4, porque yo hasta ayer sabía que era 3 estaba... y 4, y tú esta mañana me diste la, la triste noticia. Así, que estaba pensado, gringo, ¿Sí? así estaba pensado, gringo, así estaba pensado. Nuestro deseo era hacer dos conciertos, el sábado y el domingo, el 3 y el 4. Sí. Pero hace pocos días eh, se ha publicado la noticia de que el domingo 4 va a ser día del peatón. Y en el día del peatón realmente... Arriesgar a hacer un concierto es, es mucho, es mucho. De modo que hace unos días en cuanto supimos esto con, con mi productora hemos tomado la decisión de... De Hacer una sola Cancelarlo una sola. y concentrarnos en un día El sábado El sábado el pero, sábado 3, pero, que pero, tiene una razón muy importante Exactamente, eso te iba a preguntar sí es, eh, Nos hemos empeñado mucho en este día Porque ese día es el aniversario natal de Jaime Él hubiera cumplido 72 años eh, Tenía mucha fuerza, mucha vitalidad la, la, la, Los problemas, los padecimientos le vencieron y, y claro, dejó de cantar Pero yo creo que el, el sábado se va a cumplir un sueño de jaime él quería pararse otra vez y cantar el sábado va a estar qué lindo qué lindo va a estar va a estar muy bueno eh, va a ser sin duda un como decíamos recién un masaje al corazón sí eh, un momento ser, de muchas emociones, va no va a ser a hacer un concierto cualquiera. Eh, yo no sé, mira, cómo es la vida, ¿no? Justamente hablábamos, ¿cuánto tiempo le toma a, una, a un cantante, a un actor, a una persona que trabaja sobre las tablas, conseguir un espacio como el Teatro Municipal? Son meses, meses, meses de, de anticipación. De, de anticipación, que que tener, de esperar, de pedir. Sí. A veces te ofrecen un día que no es el mejor, te dan un lunes, un martes que son tradicionalmente difíciles para llenar un teatro. Y bueno, una vez que lo consigues, de pronto se te cruza esta otra historia. ¿no? Realmente es, es, es <risa> sí, una pena, sí. pero yo diría que con, con más ganas la gente tendría que ir el sábado y hacer reventar ese, ese teatro municipal, que, sí. que se llene, sí. que haya muchísima gente para disfrutar de este show, porque no saben ustedes cuánto tiempo puede demorar nuevamente a volver a, a, a, a, a montar otro, a, concierto. A otro concierto de sí, estas características. Claro, ¿no? Esto quizás es muy no, no se repita hacerle. muy pronto. Pro, probablemente no. Eh, pero eh, están, yo, yo he percibido en estos días eh, la emoción de la gente. Mira, te cuento un pequeño, eh, eh, una anécdota pequeña que me ha sucedido en los últimos días. De pronto yo caminaba por la calle y, y sentí que me llamaban, era una voz de femenina. Me doy vuelta, y era una, era una señora, eh, le pregunté quién era y me dijo, usted no me conoce, pero yo he venido de Guanuni, a comprar las entradas porque todos mis hermanos van a venir para el sábado. ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! O sea, se vienen de, de varios lugares. Tengo referencia de... hay personas que van a venir de Samaipata, de Sucre. Parece que de Santa Cruz, de Cochabamba llegan un, algunas personas. De modo que ahí ha generado mucho interés y todo esto, claro, eh, se debe a que la difusión ha sido muy intensa, muy fuerte y, y algunas personas que nos conocen, que nos quieren, en el interior del país han decidido venir. Sí, pero no quiero de ninguna manera desmerecer todo el esfuerzo que se está haciendo, pero esa vía nueva, pues, ¿no? Es o sea, no, es, no es, no es, cualquier número, Sí, ¿ah? sí. Es sí, un número es que tiene, pues, un, es una marca, una marca Mira, registrada. Mira, en, en una época, gringo, en Ecuador, los ecuatorianos decían que de Bolivia solo se conocían dos grupos: los Carcas y Sabia Nueva. Era, era una ...una época muy, muy buena para nosotros en el Ecuador... ...recorrimos prácticamente todo el país... ...y allí sí que nos, nos conocen mucho... ...hemos llegado a reunir 20.000 personas... ...en la Plaza de Toros de Quito... ...de modo que hay, hay hitos así que hemos compartido con Jaime... ...durante casi 50 años que ha llevado la carrera musical de... ...de Sabia Nueva hasta que él ha partido... ...pero Sabia Nueva continúa... ...continúa y con mucho brillo porque... ...todavía hay, hay madera para seguir cortando... ...y canciones para seguir mostrando... ...¿cómo que no? No tengo la menor duda... ...no se lo pueden perder, este sábado va a estar espectacular... ...es eh, función, arrancando a qué hora más o menos... ...19.40, 45 como máximo... ...ya arrancando. Porque, sí, arrancando... ...porque el teatro tiene una limitación horaria... ...me han pedido hacer un programa bastante corto... Acortado. ...digamos sí, para, para cubrir el tiempo necesario pero estamos con muchas ganas, estamos con, con mucha emoción eh, de, de presentar este concierto, de homenajear a Jaime y pues bueno, esperamos a todos, los esperamos a todos, aunque quizás mañana me voy a sentir muy triste porque hay personas que no van a poder entrar. Eso, eso, eso es verdad, yo les aconsejaría que vayan corriendo, sí vamos a poner nuevamente por favor el, el flyer sí la información eh, para que la gente pueda hacer su compra, ya están vendiendo los boletos en el teatro los boletos en el teatro, hay Super Ticket también entiendo que está Super la y las boleterías del teatro y las boleterías del teatro, uh -huh. vayan sí no esperen hasta el final, por ahí se van a quedar sin poder entrar y qué cosa desagradable no querer ver a tus, a tus ídolos escuchar muy buena música, en fin, emocionarte y encontrarte con que el, teatro, el el teatro ya está lleno, ¿no? Eh, pues eh, corran, ¿sí? No esperen hasta el final, adquieran sus entradas el sábado, el sábado a las 19.45, ese corazoncito va a empezar a latir, pero a una velocidad extraordinaria, ¿sí? Va, el va nuestro a ser, y el del y el público. De todos, que esté no tengo la menor duda, va a, ser, sí. va a ser un momento muy emotivo, va a estar Jaime ahí, como que no, así que no se lo pierdan, ¿sí? Va a ser, yo no sé si van a volver a hacer una cosa así, como, como la de este sábado, ¿no? Va a costar, va a costar, va a costar. Estar, va a costar y va a estar sí. la EMA, obviamente, que es otra... Otra extraordinaria otra mujer otra y cantante Otra figura ¿no? impresionante sí. Buenísimo. Ojalá algún rato se vengan por acá con la Emma ah, Pero con una mucho gusto gringo, a... con mucho Este gusto. material, perdón, perdón que vuelvo un poquito para atrás Decías, vamos a presentar material inédito de, Justamente con la participación de, de Jaime ¿Qué va a pasar con ese material? ¿Lo van a empezar a difundir en sí, el sí, concierto? Sí, sí, claro, el, el, disco está, el disco está terminado ¿Lo listo estrenan para... el sábado? Lo estrenamos ya. ¿Y después qué pasa? Y después no... lo vamos a seguir difundiendo Y, y expendiendo en toda ocasión que se pueda, ¿Ya? porque luego de La Paz eh, planeo visitar Sucre, Cochabamba, probablemente Santa Cruz, volver a La Paz, tenemos un, un, una reserva de un lugar muy importante y luego, eh, luego de eso eh, creo que vamos a parar un poco ¿Ya? para preparar una nueva campaña. ...y al año estar otra vez eh, eh, en circulación... Buenísimo. ...ofreciendo nuevo material... ...ofreciendo nuevas ideas en realidad... ...porque esto es lo que tenemos que hacer cada vez... ...seguro que sí César... ...te propongo, cuando ya tengas más o menos armado... ...el, el rol de, de presentaciones en el interior... ...y por supuesto, para difundir ese material de Jaime... ...nos va a encantar que cuenten con este espacio... Oh, muy agradecido gringo... ...para nosotros es muy importante tener... Eh, pequeños espacios en, en los medios de difusión porque nos permiten hacer lo que hoy hemos hecho. Y si además de ello está la amistad de por medio como la que tenemos gringo, esto es, se vuelve no, maravilloso. No. De modo que, pues, sí estaremos aquí para difundir. Buenísimo, va a claro. ser un placer. Te, a través de un... Abrazo, un beso grande a Emma. Con mucho gusto. Que tenga Con mucho, mucho público, que quede chiquitito el Teatro Municipal. Ojalá. Y, y, que, y que todos se emocionen, Qué es lo que va a pasar. Una vez más, eh, ponemos el, el, la imagen, por favor, compañeros. Este sábado, no se olvida, anóteselo en la agenda, ¿sí? Y vayan rápido a comprar las entradas. No vaya a ser que después tengan que pagar algunos caprichos de gente que revende <risa> a precios exorbitantes, ¿no? Sucede. Tantas veces Suele habrá sucedido sucede, en los sí, conciertos sí. de Sabia Nueva. Que no pase. Sábado 3 de septiembre, Teatro Municipal, ¿sí? Aquí en la Ciudad de La Paz. ...1945 estará arrancando ese espectacular... Eh, ...esta espectacular presentación que va a ser Sabia Nueva... ...sí, un lindo momento de, entre otras cosas... ...celebrar el cumpleaños 72 del gran Jaime Junaro... ...tenemos imágenes por favor para irnos a la pausa... Eh, ...te voy a poner en un aprieto César... ...a ver... ...¿cuál fue la mejor canción que hicieron con Sabia Nueva? Hay, hay muchas, pero hay particularmente... Eh, ...estoy pensando en Jaime... Yo te nombro ha sido una canción que movilizó mucho. Si alguna vez lo has visto, Gringo, Jaime, para empezar esa canción, hacía parar al público. Y el público se ponía de pie y cantaba con nosotros. De modo que ese momento es, es muy, muy grande. Eh, yo siempre he visto celulares encendidos detrás para eh, marcar acompañar. el ritmo, acompañar, cantar las frases... Eh, eh, más importantes de la canción de modo que creo que esta tanto aquí como en todo lugar que hemos estado es una canción que ha movilizado mucho por lo que dice y dice tantas cosas que pese al tiempo que ha transcurrido entre, entre su creación y el día de hoy hay elementos que siguen siendo vigentes se sigue pensando en el amigo que ha sido injustamente condenado en fin hay, hay, esta canción es muy importante y Jaime la disfrutaba muchísimo y la otra, Sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. He oído una opinión de, un, de una persona que ha seguido mucho la trayectoria de esta canción y me ha dicho que la versión de Sabia Nueva probablemente es la versión más linda en Latinoamérica. Que es una canción de Víctor Heredia. ¿no? De Víctor Heredia, sí. Y Jaime la cantaba con una potencia, con unas ganas que siempre ha impactado ese, esa pasión que tenía Jaime al cantar y claro, ha sido su razón de vida. Él una vez a un periodista que le preguntó ¿qué más sabía hacer además de cantar? Y le dijo, no, yo no hago nada más, yo solo canto. He nacido para cantar. Bien. Una respuesta contundente. Precioso. Mm. Este es sobreviviendo, ¿no? Esto es sobreviviendo. Que estamos escuchando sí. ahora. 922. Esto es. Ahí está. Me preguntaron cómo vivía. Me preguntaron. Bien, eh, nos vamos a ir a la pausa, César, otra vez, gracias, ¿sí? Mucho no, éxito. Vengo a ti, y todo a lo todo lo todos los amigos del canal que colaboran contigo, que nos hacen sentir bien cada vez que estamos por acá, y a ti, Gringo, la amistad que siempre está ahí. Muchas gracias. Y, y me Alegría. deseo de que siempre estés avanzando y dando ese granito de alegría que la gente necesita. Seguro que sí. No, los vamos a convocar prontito, estarán acá los funerarios. No, no tengan la menor duda, pero no se lo pierdan, insisto, este sábado al Teatro Municipal, todos, a acompañar este maravilloso momento. Nos vamos a ir con Sobreviviendo, ¿no es cierto? Aquí, recomendada por César, ni más ni menos. Así que con eso nos vamos a la pausa. 9.23, enseguida continuamos eh, aquí haciendo nuestra primera edición de Aviala Televisión. ¿Lo tenemos? Ahí está. ser libre